Bien, ya tenemos casi casi nuestro juego. Lo único que nos falta es que la pistola dispare dardos. ¿Vale? Para ello, primero, lo primero de todo va a ser eh, a, nuestra, a nuestra carpeta de modelos, cargar los dardos. Eh, podéis buscar por ahí o, o tirar de los, del link que, que os, os he pasado con, con, algo, con el material eh, que tenéis en, en la descripción del vídeo también es verdad que dependiendo de cuando, cuando veáis este vídeo pues igual ese link no está disponible eh, en cuyo caso bueno podéis buscar cualquier cosa que se parezca a un dardo o podéis poner el objeto que os dé la gana podríais utilizar bolas y demás aunque ahora veremos que hay algunos pequeños problemillas que es importante considerar vale, una vez que tenemos nuestro nuestro dardo y demás pues eh, lo que tenemos que hacer es o lo más fácil es eh, que lo arrastremos a la escena, ¿vale? Ya veis que es un pedazo de dardo que igual lo, lo podemos hacer un poquito más pequeño porque, la verdad, eh, comparado con la pistola, pues es un poco grande. Así que podríamos venir aquí. Vamos a hacerle un 0.75 quizás por no hacerlo excesivamente pequeño. ¿Vale? play. Bueno. No sé. cómo lo veáis. ¿Vale? Así, a la, a, al lado de la pistola, va a ser cero el ángulo, de nuevo. ¿Vale? Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser. Lo que tenemos que añadirle evidentemente, bueno, en este caso un capsule collider nos puede valer, porque, vamos a ver qué dirección tiene esto, yepa. Eh, tendría que ser dirección z yo creo 0.1 0.1 bueno vamos a editarlo más bien a, a mano de nuevo bueno ya sabéis para editar estas cosas pues lo más fácil vale el radio a veces no sé por, por algún extraño motivo eh, no, no coge eh, lo que debería ser, pero bueno, pues lo podéis ajustar a mano, ¿vale? Y luego lo que sería la distancia, ¿vale? En este caso la, la cápsula pues es bastante, bastante razonable. Y luego, por supuesto, le tenemos que añadir nuestro rigid body, ¿vale? Si pensáis en cuál debería ser la masa de uno de estos dardos, pues debería ser quizás, no sé, 25 gramos, una cosa así ¿No? eh, evidentemente, bueno, nada que, que recordéis un poco las clases de física eh, un dardo de 25 gramos contra una botella o lo lanzamos a una velocidad enorme o va a ser difícil que lo tumbe pero eso ya lo veremos y en este caso, evidentemente, en este caso sí que vamos a generar diferentes, diferentes dardos con lo cual vamos a convertirlo en un prefab, que le vamos a llamar Dart, ¿vale? Lo vamos a convertir en un prefab. Y de hecho eh, podemos borrar este prefab de aquí. Ya tenemos aquí nuestro prefab. Este es el que vamos a utilizar, porque en este caso lo que vamos a hacer es instanciarlo, crear un, un nuevo elemento en la jerarquía cuando disparemos, cada vez que disparemos, ¿vale? Vamos a ver cómo tenemos que modificar el código de la pistola para poder hacer eso. Bueno, lo primero va a ser que vamos a crear dos, eh, dos variables públicas. Una de tipo GameObject, que va a ser precisamente el dardo. ¿Vale? Que no la podemos asignar. Pues la podríamos asignar a mano mmm, con algunos trucos que hay por ahí, pero eh, eh, no vamos a hacerlo pues, por, porque lo podemos hacer. Eh, o sea, podríamos asignarlo desde el código, quiero decir lo suyo sería en la función start decirle que busque eh, un elemento y tal y cual ¿vale? pero eh, no lo vamos a hacerlo a mano desde la interfaz y eh, también le vamos a, a añadir una, una nueva variable que va a ser eh, en, de tipo float que va a ser dart eh, speed en realidad ¿vale? y le vamos a decir que va a ser 10 Punto cero. Es una, una cosa así un poco... Bueno, de nuevo aquí se nos queja con, con que eh, debería de ser ridonly Ah, vale. Ahí, no. Se queja por la f. Vale. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser... Eh, Vamos a disparar. Bueno, tenemos varias opciones. Podéis utilizar el botón, eh, el botón derecho, o podemos utilizar un, una tecla. Vamos a utilizar la barra, ¿vale? Aunque, o, o mejor dicho, vamos a utilizar las dos cosas. Vamos a utilizar el botón derecho o la barra, ¿vale? Para eso, tendremos ten, que tener otro, otro if que va a ser input. La barra eh, la podéis conseguir con el get key, ¿vale? si veis tenemos gate key da, eh, igual que antes ¿no? tal, up o down si ponéis key a secas eh, eh, lo que va a ocurrir es que si mantenéis pulsada la barra va a estar disparando como si fuese una metralleta y no es una del todo buena idea aunque puede ser muy divertido así que vamos a poner que dispare cada vez que se presiona vale ya veis que directamente nos pone nos dice key code porque es la forma en la que se definen y la barra espaciadora es space, ¿vale? Y aquí le podemos añadir el o, pues básicamente, de hecho voy a hacer un copy-paste porque sería esto, pero con otro botón que es el 1, en este caso. El, el código del botón es 1, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser, en lugar de escribir aquí el código directamente, por ver cómo funcionan, vamos a crear una función que se llame fireDart. ¿Vale? Dispara un dardo y eso lo podemos crear aquí. ¿Vale? Vamos a crear una función privada porque solo la vamos a usar nosotros aquí, que no devuelve nada y que se llama FireDart. ¿Vale? Como veis, la sintaxis, de las, el estándar en, en C Sharp, es que las funciones comiencen con mayúscula y las variables comienzan con minúscula. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, Tenemos que hacer varias cosas. Lo primero es crear un, un nuevo dardo, ¿vale? Instanciar un nuevo dardo. ¿Vale? Que va a ser. La vamos a guardar en una variable de tipo gameObject. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos utilizando eh, la clase instantiate, ¿vale? Instantiate, o oh, perdón, la clase no, la función instantiate, ¿vale? Que es una función, como veis, en realidad es de la clase object. Lo que pasa es que no es necesario, en este caso, eh, especificar. Podríais poner object.instantiate, pero, pero lo podéis lo podéis obviar. Y aquí es donde le tenemos que meter el GameObject que, que, hemos, que vamos a definir desde la interfaz gráfica, ¿vale? Que es Start. Con eso ya hemos creado un nuevo dardo. Ahora lo que tenemos que hacer con ese dardo es dos cosas. Eh, la primera es eh, colocarlo... Eh, y orientarlo igual que la pistola. Entonces lo que vamos a hacer va a ser a ese nuevo dardo acceder a su transform ¿vale? y su posición, decir que va a ser la misma que la de eh, la pistola, que es el objeto que contiene este script. Y por tanto, simplemente con transform.position accedemos a su posición. Queremos que esté exactamente en el mismo sitio. Y, la, y lo mismo tenemos que hacer con el transform. Eh, rotation. vale, Va a ser transform, es decir, el, la rotación de la pistola. vale. Con eso ya habremos creado una nueva instancia y va a estar colocada exactamente donde está la pistola y la misma dirección, es decir, apuntando hacia donde apunta la pistola. Pero si no hacemos nada más, lo que va a ocurrir con el dardo es que se va a caer al suelo. Ahora lo que tenemos que hacer es darle una velocidad inicial. ¿Vale? aplicarle una velocidad eh, instantánea. ¿vale? En este caso es coger y decirle, en este instante, al motor de física, tenemos que decirle, en este instante, la velocidad de este dardo es esta. A partir de ahí, a menos que nosotros actualicemos esa velocidad, que le demos otra vez un nuevo impulso, eh, ya se guiará por las leyes de la física y lo que sea que tenga que pasar. ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues para eso tenemos que acceder a, al componente rigid body del dardo. Entonces vamos a, a nuestro objeto y eh, no tenemos un acceso directo porque no todos los objetos, todos los objetos tienen un transform, por eso podemos acceder siempre sin hacer nada especial, tiene ya, ya esa, esa variable. Pero no tenemos, no todos tienen por qué tener un rigid body. Entonces eh, para acceder a eso tenemos que usar la función getComponent. ¿vale? especificando que lo que queremos es el componente de tipo RigidBody. ¿vale? Si, si el objeto que le pasemos no tiene, no tiene un RigidBody, nos va a dar error. Existen formas, podéis buscarlo por ahí, para exigir que eh, el objeto que, que metamos aquí, el GameObject que metamos aquí, tenga un componente de tipo RigidBody para evitar posibles problemas y errores. A la hora de asignar pues, un, un proyectil. ¿no? Vale, entonces en ese componente rigid body tenemos un parámetro que es velocity. ¿vale? Ahí tenéis, que es básicamente pues, lo que decía, darle eh, eh, es bueno, es, es una función tanto get como set, es decir, o sea, es, es una opción, eh, nos permite tanto acceder a consultar cuál es la velocidad de ese objeto como, a, como a aplicársela. Eh, aplicársela, y en este caso pues es lo que vamos a hacer, aplicarla. Y para, para eso lo que vamos a hacer es, necesitamos eh, aplicar una velocidad que eh, vaya en la dirección en la que está apuntando el dardo. ¿Cómo conseguimos esa...? Eh, o sea, tenemos que darle un vector, ¿vale? Eh, tres, eh, en tres dimensiones, que tiene que tener la dirección. ¿Cómo conseguimos esa dirección? Bueno, pues para eso eh, en, el, en el componente transform tenemos diferentes opciones. Sobre todo tenemos las opciones de up, que sería hacia arriba, que eso no es lo que nos interesa, right, que sería hacia la derecha, no hay down y left, porque en realidad sería menos right y menos up, y forward, vale que es la que nos interesa. Nos va a dar la dirección en la que está apuntando el dardo. Y eso pues, lo vamos a multiplicar con el dart speed, que para eso hemos definido esa variable, para poder controlar cuál es la velocidad del dardo. Y eso es todo con esto ya eh, vamos a conseguir que cuando cliquemos, cuando pulsemos la barra, cliquemos el botón derecho o lo que sea, se genere un nuevo objeto, se coloque y se oriente según la pistola y se le dé una velocidad inicial para que salga disparado. Tan sencillo como eso. Guardamos todo esto, volvemos a Unity y eh, nos vamos a la pistola. Vale, esto es importante Bueno, hasta que no termine de procesar el script. Ahora nos vamos a la pistola y veis que ahora tenemos... Eh, Dos parámetros más, la, el dart speed y el propio dardo. Si aquí no ponemos nada, no va a instanciar nada. Lo que tenemos que hacer es ese prefab que hemos creado, el prefab que tiene el capsule y el rigid body y demás, no le deis el modelo, ¿vale? no le deis esto, porque esto no, eh, no, no va a funcionar en, en el motor de física, se lo asignamos ahí y dejamos esa velocidad. Ya veremos qué es lo que pasa. Y le damos al play apuntamos, madre mía, que, que no ando yo muy fino apuntando, y si pulso la barra, no, no funciona. En cambio, si pulso si pulso el botón, pues sí, y me temo que he puesto en lugar de, ya veis veis que, que fiesta de, de dardos, que en lugar de, haber, de poner eh, Get Mouse Button Down, ¿no? para que cada vez que clique dispare un dardo y no, eh, mientras lo mantengo pulsado, dispare de infinitos dardos, pues este es el efecto. Muy divertido. Lo que vemos es que la velocidad es insuficiente para derribar con el peso que tiene las botellas. Eso estaba bastante claro. Vamos a ver por qué no... vamos a arreglar que no sé por qué no funciona la barra, pero está claro que la función funciona. Get Mouse Button, lo que hemos dicho, Down, para que dispare de uno en uno. Input Get vale, es que no es get key, creo que es get button down, me he confundido de función, ¿no? ¿O no? No, es get key down. Code, vamos a probar que igual la barra eh, vale. Ya, ya creo que ya sé por qué es. Vamos a poner la, la tecla F de Fire. Y esto, yo creo que si ponemos la doble barra, mejor para que no tenga por qué eh, chequear o sea, eh, ambos. Vale, eh, creo que es porque la interfaz de Unity captura eh, la barra para otras cosas y, y no, no la podemos utilizar cuando probamos desde aquí. Si compilásemos la aplicación fun eh, probablemente funcionaría. Entonces, si le damos al play, apuntamos, pulso la F y efectivamente dispara. O pulso el botón y dispara. Pero, eh, bueno, pues evidentemente ya veis que no hacemos gran cosa. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos darle más velocidad a los dardos. Lo podemos hacer eh, online, vamos a decir. ¿Vale? ¿Veis lo que pasa si, si le damos más velocidad a los dardos? Mucha más, ya veis hasta dónde se van. ¿Vale? Eh, nos podemos encontrar con algunos otros problemas. Bueno, consigue derribar latas, ¿sí? Más o menos, pero los objetos que están muy cerca los atraviesa o hace cosas raras, ¿vale? bueno no, no llega a atravesarlos tampoco los tira si le diésemos todavía más velocidad 50 ¿no? ya empieza a aparecerse una bala ni lo vemos ¿vale? aunque si disparamos hacia, hacia allí sí que vemos a dónde se van pero eh, nos encontramos con el problema de que no siempre detecta las colisiones y esto es un problema Relativamente importante con los objetos que van muy rápido. Bueno, recordad que como lo he parado me vuelve a deshacer los cambios que he hecho. Los objetos que se mueven muy rápido, la detección de colisiones, lo que puede ocurrir es que en un fotograma, o sea, no en un fotograma, en el, en el, en el instante I eh, aún no han colisionado, entonces no se detecta colisión, no, no ha llegado el proyectil y en el siguiente instante que se evalúa el motor de física ya lo ha traspasado y tampoco detectará colisión. Entonces, esto nos puede plantear problemas. Soluciones que tenemos para, para, bueno, para arreglar esto. No darle mucha más velocidad, no tiene más sentido, sentido darle más velocidad, pero sí que podemos coger y darle bastante más peso a, eh, nuestro, a nuestro dardo. No es realista, no, pero vamos a conseguir que las cosas pues, funcionen mejor. Con una velocidad más baja, pero... Ya veis que bueno, para las botellas aún eh, nos puede costar un poquito, pero para las latas que tienen un peso similar, pues ya nos, nos puede funcionar bastante bien. ¿vale? Esto es cuestión ya de. ADE. Aquí la cuestión sería ver si los dardos llegan hasta el fondo o no llegan hasta el fondo. Y bueno, pues si les tenemos que meter un poquito más, más de velocidad. Básicamente, ¿no? Probablemente hasta 20 le, le podamos eh, les podamos añadir de velocidad. Y, pero eh, nos encontramos con el problema de que no siempre se detectan las colisiones. La solución para eso, para solución un poco no muy, no muy buena, eh, pero bueno, que puede, que puede servir, sería si abrís el prefab y os vais al, al Capsule Collider, sería, eh, vamos a editarlo, sería darle un tamaño más grande. Como digo, no es lo mejor del mundo, no es la mejor solución del mundo, pero esto lo que hace es que sea mucho más fácil detectar la colisión. ¿Vale? Entonces, pues podemos eh, utilizar este pequeño truco y ver si nos funciona. Bueno, que sí funciona. ¿eh? Lo de ver es un decir. ¿Vale? Eh, vamos a darle, yo creo que un poquito más de velocidad sí. Eh, 15 quizás sí, por lo menos para que llegue con, con holgura hasta el fondo, incluso traspase la pared. vale Y ya veis que ahora ya no hay ningún problema en detectar las colisiones. Llega hasta el fondo para derribar aquellas latas, las botellas, etc. Eh. ¿Vale? Y bueno, pues ya podéis empezar a jugar y a, a pasar el rato con las latas. Con esto ya tendríamos eh, básicamente el juego funcional. Eh, ahora, lo que vamos a, a ver en el siguiente vídeo, antes de pasar ya a lo que sería la, eh, la adaptación a, a realidad virtual de todo esto y, y aprovechar que, bueno, pues es un poco la idea, ¿no? Tener algo un poco interesante que probar en realidad virtual. Antes de eso, lo que vamos a hacer va a ser eh, ver un poco eh, cómo podemos eh, detectar las colisiones, utilizar eso para, para crear una interfaz gráfica, eh, o sea, un, un pequeño score y demás. Y, y bueno, a partir de ahí, eh, la idea es que eh, dediquéis algo de tiempo a, a, a implementar cosas que, que se os ocurran. Cosas como, por ejemplo, que los dardos desaparezcan pasado un cierto tiempo que eso significaría? Básicamente podéis crear un script, un nuevo script, un nuevo componente que se lo asignáis a, a los dardos de tal manera que, sean, que pasado cierto tiempo desaparezcan, se destruyan. Porque si os fijáis, eh, lo que nos va a ocurrir es que se nos quedan todos los clones de los dardos aquí. ¿vale? Eso al final terminaría ralentizando la aplicación y es interesante que, que desaparezcan. O que cuando impacte contra ¿no? los, los objetos que han sido derribados, pues lo mismo, que pasado un cierto tiempo después de ese impacto, eh, se, se eliminen. Podéis crear otro tipo de, de componentes, podéis añadir un tiempo para, para, resolver el, eh, para derribar todos los objetos. Podéis probar cualquier cosa que se os ocurra, intentar ver cómo, cómo crearla y, y trabajar un poco con, con esto. ¿De acuerdo? Entonces en, la siguiente, en el siguiente vídeo vamos a terminar ya la aplicación, también eh, en principio la, la compilaremos para ver cómo, cómo crear la aplicación como tal y, y a partir de ahí ya entraremos en lo que sería la, las adaptaciones para realidad virtual.